Agricultores del municipio de Hosto se quejan por las deplorables condiciones en que se encuentran la carretera y caminos vecinales del paraje Yuca de la referida localidad. Afirman que las vías están en condiciones intransitables, lo que les dificulta trasladar los productos agrícolas que cultivan. El no, puente no, español está, Te para mí, está Allá no hay carretera, son caminos vecinales para caballos que ni los trachores en goma cantean para los que aquí estamos sin padrino, aquí hay más cílicos a coger los suelos. lo único que se lo yo Ramón de Sinti. Narran que deben valerse de caballos, pues en vehículos de motor se le hace imposible el penetrar a las zonas de siembra. En Cámara Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.